Retornamos con las informaciones y vamos a mostrar las imágenes de lo que significó el primer embarque de 48 toneladas de exportación que se envía hacia China. Esto en coordinación también con los ganaderos y después de todo un operativo de logística que se gestionó durante meses. Este es un día histórico que esperábamos todos los productores y es gracias a la gestión de este gobierno, Presidente. Nosotros, los productores, en un trabajo público-privado entre el CENASAC la industria, hemos llegado al objetivo que todos nos habíamos trazado, producir la mejor carne del mundo, Bolivian Natural Beef Ha sido un gran honor presenciar junto con todos ustedes este momento histórico y emocionante el despacho del primer embarque de exportación de carne bovina boliviana a China. El mercado chino significa inmensas oportunidades para los productos orgánicos de alta calidad de Bolivia, como la carne y la quinoa, etc. China nunca va a cerrar su puerta de apertura, sino la amplificará sin cesar. El gran desafío, no solamente para el gobierno, sino para el Estado, para el pueblo boliviano, cómo primero garantizar mercado interno y cómo un excelente exportar para seguir mejorando nuestra economía nacional. Excedente a los productos, exportar y exportar. Ahora, si hablamos de China, necesitamos cantidad y calidad. Se ha mejorado bastante. Entonces, es otra política que permita que Bolivia siga creciendo económicamente. Finalmente, yo saludo este programas. Hemos trabajado conjuntamente a veces con la Confederación de Empresarios, Federaciones, otros rubros, ganaderos. Es una forma de recoger iniciativas o del pueblo tan creativo, pensando no solamente un sector social, o empresarial o en una región sino pensando en nuestra querida nación que es Bolivia.